La Procuradora de Medio Ambiente, María Brito, la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas, Policía Nacional y otras autoridades locales se reunieron con propietarios de centros de diversión y expendio de bebidas alcohólicas. Sí, realmente esto es lo que ha motivado esta reunión, este encuentro con todos los dueños de negocios, los propietarios de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas. Es tratar de interactuar, de orientar una vez más a fin de lograr que ellos puedan seguir operando pero dándole tranquilidad a los vecinos, que ese es nuestro objetivo, no es reprimirlo, no es hacerle daño, es concientizarlo a fin de que cada quien pueda entender su rol, de preservar lo que es el derecho a la paz de los demás, eso es lo que nosotros queremos, no andamos buscando represión, sino ayudarnos, interactuar y educarnos cada quien. Nosotros, a solicitud de los dueños de bares, discotecas y drines de aquí de la provincia de Duarte, a solicitud que se hiciera en, la, en una reunión anterior al, al director regional eh, noreste de la Policía Nacional, que es el general Suadi, le habían solicitado que eh, se incluyeran los diyokis y otros dueños de establecimientos que no estuvieron en la primera reunión, para que conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública se le diera una, una, una charla sobre los daños que produce el ruido excesivo a la salud de los seres humanos. Y por eso se, se organizó esta actividad. Y como hay instrucciones de trabajar en contra de los desórdenes que tienen algunos negocios, que ocupan los espacios públicos, que tienen la música en una forma desorbitante, primeramente nosotros estamos haciendo reuniones con los dueños de negocios, interactuando con ellos y haciéndoles de conocimiento las violaciones que ellos están haciendo para que corrijan esa situación. Para entonces nosotros, cuando iniciemos... Los operativos en esa área que nos faltaba eh, no se sientan afectados ni se sienta que estamos oprimiéndolo. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar velando por el cumplimiento de lo establecido en la ley. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.